Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Os hablo desde el estudio B y hoy os traigo una Monoblue de control para estándar. Cosa bastante curiosa y bueno, os quiero comentar un par de cosillas. La verdad es que llevo ya mucho tiempo que últimamente solamente subo mazos de estándar, nada más. Eh, estoy muy poquito ya con histórico, olvidémonos de alquimia totalmente e incluso de explorar estoy trayendo muy poquito, pero ya se sé, ya sé, andará ese camino, de hecho estamos ya muy poquito tiempo de que salga la siguiente colección de Magic, de que salga New Pirexia. así que bueno, ya iremos hablando de, de esos nuevos temas, ¿no? El mazo que os traigo hoy en continuación es un mazo que sí, que diréis, ah, pues mira, se parece mucho a la mono blue Tempo, lleva Jin arrogante, sí, pero es que es la única criatura que lleva, y lleva dos copias, nada más todo lo demás, este mazo da muchísimo asco todo lo demás son contrahechizos básicamente, bueno, es cierto que lleva una segunda criatura que sería la arqueóloga fallaji pero la lleva básicamente como un bloqueador simplemente y pues para moler cartas de acuerdo, y que el Jin sea más grande, la idea es ganar en un solo ataque haces Jin y atacas y ganas y ya está o sea, la idea sería no jugar el Jin hasta que no vayas a ganar tras vas cartas, esto también va bloqueando, si el rival lleva un mazo agresivo lo que sea, el mazo no es mío, os aviso el mazo es de un creador de contenido que se llama Sonio, que me parece el peor creador de contenido del mundo porque no habla en sus vídeos. Son solamente las partidas sin voz. No me preguntéis por qué, pero el mazo me llamó la atención y he dicho, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal va esto. Y todo lo demás, como digo, pues son básicamente counters o roba cartas De contrachizos, llevamos, llevamos, llevamos, llevamos. Cuatro copias, ni más ni menos que cuatro copias, de cinco par para comenzar. Venga, contrachizos. Dos copias de hacer desaparecer. Dos copias de esparcir la esencia. Eh, cuatro copias de disipar, bastante importante en el metajuego actual Bueno, siempre es importante exiliar las cartas de, de que juega el rival, ¿no? Al contrarrestarlas. Y ya está, esos son los contrachizos Tampoco son tantísimos realmente Luego lleva cartas de tempo para subir criaturas a la mano Que puedes subir criaturas del rival O el gina arrogante, si te lo van a matar, pues te lo subes y ya está, ¿no? Tampoco la idea es ganar a muy largo plazo Llevamos entonces para ello dos copias eh, Bueno, este es precisamente el vórtice de Cedarrona, Es solamente para criaturas o planeswalkers del rival Pero bueno Dos copias de Vórtice de Rona que sería solamente para las criaturas del rival, y cuatro copias de Esperanza en Extinción, que sí servirían para nuestras propias criaturas, además de que tienen Adivinar tres Nunca podremos pagar el Estímulo Negro, aún si tenemos cuatro copias de Torre de Rafine, podríamos llegar a pagar el Estímulo Negro para pagar cuatro y exiliar cualquier permanente, eh, bueno, ponerlo en el fondo del mazo de eh, cualquier permanente de, del rival. Así que, bueno, no está nada mal, ¿no? B, criatura o Plainswalker, perdón. Bien, y luego roba cartas. roba cartas tenemos cuatro sedes de descubrimientos. En este mazo la idea es llenar el cementerio de cartas para que tengas un arrogante que pegue de 20. Luego tenemos también tres copias, que no sé cómo funcionará este flujo de conocimiento. Cuesta 5, es un poco caro, pero es instantáneo al menos. Y robas una carta por cada isla que controles. Entonces, yo qué sé, si llegas a 6 o 7 islas, pues por 5 robas 6 o 7. Me parece un poco peligrosa esta carta. No sé yo hasta qué punto es buena, ¿vale? Pero, o sea, quiero decir... Esta cuesta 3, y ya miras tres cartas, ¿de acuerdo? No sé yo si esta carta es buena, pero la vamos a probar. Y, por supuesto, Teferi, que si el mazo tiene Win Condition, tiene dos básicamente. Bueno, dudo que vayas a ganar pegando con un Arqueóloga fallaji, ¿vale? Tienes la Win Condition real del Jin Arrogante, que puede pegar de 20 muy fácilmente en este mazo, y luego, pues, el token que pone Teferi, robar, robar, robar, y hacer que el token pegue de 20 también, o de 10 o de 5, y vaya pegando en 3 o 4 ataques y gane la partida. Me parece muy bueno Teferi, y en este mazo, pues, tiene que funcionar, ¿no? Así que el flujo de conocimiento... Combinado con este Teferi, parece que todo encaja. No sé si esto va a ser bueno. Tiene muy mala pinta, la verdad. Pero al menos, como mínimo, me llamó la atención. Ya sabéis que en este canal las monoblue son nuestra pasión. ¿Por qué? Pues porque las Mono Blue tempo Ganan muy fácil, ganan las partidas, sean moralistas, y generalmente son barajas que llevan pocas raras y pocas míticas. Y dije, pues vamos a ver esta versión de control tan rara con Gina Arrogante. Yo creo que lo que va a pasar es que en muchas partidas el rival se va a rendir sin más y ya está. Me imagino, por aburrimiento, ¿no? Eh, yo no jugaría nunca este mazo. O sea, la Mono Blue Tempo sí, porque la Mono Blue Tempo es cierto que tiene muchos counters, pero interactúa con el rival y tiene un plan de juego a corto plazo. Es decir, no va a jugar 30 turnos, la Mono Blue Tempo te coge ventaja en el turno 5 o 6 y se acabó. Normalmente, ¿no? Eh, en cambio este mazo no Este mazo es un mazo que yo no veo que sea factible ganar con él Antes del turno 20 Así que se va a hacer muy pesadito, yo creo Bueno, tenemos un Espartir la Esencia El rival juega Mono Red, Que posiblemente sea el Pairing malo para este mazo Así que no empezamos de la mejor manera posible Vamos con la Arqueóloga de Fayaji. ¿Cómo hace esto? Que es una carta delimitado Entre comillas Es que es buena esta carta ¿Qué quiero, el Teferi? Buena pregunta, ¿eh? Voy a quedarme el Disipar de momento, que ya tendremos tiempo de ahorbar Teferi, que es una carta mucho más complicada de jugar y que ahora mismo, como vamos a ir contra las cuerdas todo el rato, contra esta mono roja agresiva, eh, no va a ser fácil. Mira, ya doble polluelo, pues game over, ¿no? Para nosotros, prácticamente. Bien, tenemos que... Tenemos que contrarrestar cualquier cosa que juegue. Tenemos dos daños garantizados por turno inevitablemente ya con estos dos pollitos. Le podemos subir uno a la mano, pero es pan para hoy, hambre para mañana, como se suele decir. Así que de momento yo creo que no tiene mucho sentido hacerlo. Y bueno, el 0-3 bloqueado. Ay, podríamos no haber puesto ninguna carta de criatura ni de tierra en mano. Y entonces le habríamos puesto un contador más uno más uno a arqueóloga. Y tendríamos un 1-4 en lugar de un 0-3, pero creo que tampoco es algo muy relevante. Nada, pasamos turno. Y vamos a ver si podemos hacer doble contrahechizo... En este turno, a ver si le pescamos dos cositas al rival que va a estar bastante bien. Tenemos que contrarrestar esto, creo. Lo vamos a hacer con el hacer desaparecer. Tenemos que contrarrestarlo porque nuestras vidas son limitadas. En cambio es posible que nuestra cantidad de contrahechizo sea ilimitada prácticamente. Y guerra mecanizada. Y ahora no tenemos contrahechizo para la guerra mecanizada. Así que es muy mala noticia. No me esperaba la guerra mecanizada de este turno. ¿Tendríamos que habernos comido tres daños? Sí. Pero claro, hablar a posteriori es mucho más fácil siempre, ¿no? No pensé en esa guerra mecanizada. Ahora sí que estamos obligados a subir un pollito a la mano. Sinceramente, si nos saliese el Jin, no estaría nada mal. Esta carta nos da un poquito más de tiempo, un poquito más de vida. Pero mira, la vitriola hacia abajo... En busca del gin. es que no sé qué otra cosa nos podría salvar la partida Ahora, el maná rojo que le sobra lo, lo utiliza para el pollito y fuera Quizás sea el peor pelín de todos, ¿eh? el peor emparejamiento es hasta mono red Luego veremos contra otros tipos de mazos, pero es que no sé. Y hemos salido nosotros, y el rival tampoco ha hecho nada del otro mundo Es que ha jugado dos pollitos, una descarga de rayos y una guerra mecanizada O sea, normalmente de hecho la mono roja agresiva te va a jugar incluso más cosas que esta Esto ya pega de 4 en 4, o sea, estamos fuerísima Kumano contra Kakazan Que tenemos que contrarrestar sí o sí Que además nos hace dos daños directamente a la cara Gracias a guerra mecanizada Obviamente si hubiese sabido que venía la guerra mecanizada No habría contrarrestado la descarga de rayos Lógicamente Ya nos ha hecho un daño esta carta Y esto nos va a hacer otros dos ¡Wow! Pues ahora pega de 6 Estamos muertísimos artefactos... Ah, no, no, no, espera, ni siquiera que son artefactos. Aquí me, me he confundido yo. Vale, tenemos 6 de mana. Podemos hacer flujo de conocimiento. Pero nos queda noche de vida. Lo más probable es que, como vamos a robar 5... No, 6. 6, 6 las vamos a robar. Podríamos contrarrestar esa sibarita de Boldaren con el esparcir la esencia. Es que nos hace 2 daños. 2 y 4, 6 y 1, 7, me quedo con uno de vida. Venga, me lo voy a comer. Por ver qué robamos con esto. A ver qué, qué, qué robamos que podría. Si podría valer para algo. Digo yo que algún hechizo de los de subir a la mano robaremos, ¿verdad? Voy a bloquear. Tiramos ahora el flujo de conocimiento. Si el rival tiene cualquier cosa en mano, hemos perdido, ¿eh? Si su última carta de la mano es una chispa, nos la tira a la cara y perdemos. Vale. No. no nos tenemos a descartar un hacer des. no un disipar y una torre de rafine. Contaba con robar un hechizo de coste 1 que subiese que a la mano. Nos quedamos con 9 vida. Y si no le podemos dar... Solo pega de 5. <risa> Pensaba que iba a pegar bastante más, la verdad. Jugar con fuego, nada, no, buena partida. Bueno, no hemos tenido absolutamente ninguna opción de ganar esta partida. Eh, supongo que jugar este mazo ahora mismo en Magic Arena en Best of One es de las peores ideas posibles. Porque hay muchas red. Eh, vamos a ver si nos enfrentamos ahora a algo que no o sea, a ver, es que ayer jugamos Tres partidas, dos fueron mono-reds Hoy llevamos una partida y mono -red, o sea El porcentaje de mono -reds que te encuentras actualmente En Magic Arena, al mejor de una partida Es a, absurdo, ¿no? Así que jugar mazos que puedan ganar a mono -red Sería la mejor de las opciones, y este no es el caso A ver, que lo podéis probar para, por ejemplo Best of 3, al mejor tres partidas con banquillo De banquillo Metéis más contra y cosas contra el rojo Por si os enfrentáis a algún mazo rojo y ya está pero yo tengo la sensación de que este mazo debería ir bastante bien contra cualquier otro mazo que no sea tan rápido ni tan agresivo como una monoreta incluso contra el mazo de soldados Vale, sale el rival, Pff, tenemos otra vez un poco una mano parecida, ¿no? O sea, si sí, tenemos una esperanza en extinción, si sale rápido el rival, si hace montaña bicho, hemos perdido Vale Roja, azul, negra, Grixis, midrange, por tanto probablemente nos enfrentemos a un mazo más lento y que nos deje hacer eh, Lamentablemente nos hemos robado Cuatro cartas de coste 3 Que no es la mejor de las situaciones, ¿no? Nos mete la fábula del rompe espejos Le voy a subir el toque a la mano Al menos que no aproveche Dado que esta esperanza en estición Posiblemente no acabe encontrando mucha más utilidad Y este Teferi No lo necesitamos ahora Es que necesitamos algo para poder interactuar luego con el Con el Kikijiki cuando entre en mesa, ¿no? Así que por eso lo tiro para abajo. Además es un coste 5, ¿qué vas a hacer? Quinto turno Teferi, el, el rival también va a tener contrahechizo, o peor aún, va a aprovechar ese turno para liártela. Vale, aquí la buena noticia es que llegados a este punto, vamos a poder contrarrestar prácticamente todos los hechizos que él vaya jugando, jugando turno por turno. Si juega algo peligroso se lo contrarrestamos, y si no juega nada peligroso pues no se lo contrarrestamos. Mira, como le quedan solamente 2 de mana, se lo voy a contrarrestar con un Disipar. Entra Kikijiki. Si juega algo realmente bueno, deberíamos estar obligados a contrarrestarlo. Y si no, pues bueno, robaremos cartas. Como por ejemplo un pequeño Seoldred que me han dicho que es bastante bueno contra los robacartas. Bueno, ya tenemos 5 manás. Tenemos un pequeño hacer desaparecer que puede ser suficiente para contrarrestar invocar la desesperación. Y aquí ya la hemos liado. Aquí ya la hemos liado, porque eh, evidentemente nos puede ya copiar con el Kikijiki el cosechador de 10 de sangre. Así que estamos fuera. Vamos ahora a ver si encontrásemos un, aquí un milagro. Tierra básica, que no tenemos, tenemos que descartarnos dos tierras. Y mira, si tenemos un espartir la esencia. Pues quizás en este momento sé de descubrimientos y hacer desaparecer no sean lo mejor del mundo. Voy a contrarrestar el cosechador. Le sobran tres manás. Puede tener un contrahechizo él y contrarrestar a nuestros partidos de la esencia. Y, vale. Le quedan tres cartas en mano. Nosotros nos quedan tres, pero es cierto que nos vamos a rehacer bastante. Y pega de dos con el Kikijiki. Bien, vale. En mano ya os adelanto lo que tiene. El rival en mano tiene exactamente tierra girada este turno, yo creo. Tiene exactamente tres anticriaturas. <ríe> es lo que tiene una Smith midrange, ¿vale? Nos ha jugado una criatura... Otras dos más, tres criaturas y el, y el kikiyiki O sea, en mano ahora mismo tiene una tierra que acaba de robar Y tres anti criaturas Si no juega nada peligroso Con las seis islas que tenemos en mesa Porque esto cuenta como isla Robamos seis cartas Vale, esa es peligrosa <ríe> Esa es peligrosa No podemos permitir que eso entre O sea, es que nos mata no sé ni qué colores ha pagado, es que me da igual. No, ni me he fijado en los colores que ha pagado. Los que sean, da igual. Esto tiene más uno, más cero y prisa. Descartar cartas a mí, robar cartas a él... Bueno, lo tiene todo. Bueno. 7 de mana. Por tanto, podemos hacer flujo de conocimiento y encontrar algo que nos pueda servir contra ese tasador de cadáveres. Voy a intentarlo, ¿va? También podemos subirse a la mano con la otagora cuando la haga objetivo... Con el Kikijiki. Pero creo que hay que intentar contrarrestarlo. Y si entra este combo de Kikijiki. También le podríamos haber subido a la mano el, el Kikijiki. No me lo puedo creer. Ya no queremos torre. Bueno, la torre de Rafin la podemos ciclar para robar otra carta. Nada, pero es que ya robamos muchas cartas. Quiero tierras enderezadas. Y eh, le podemos subir el Kikijiki a la mano. Pero lo jugaría justo a continuación otra vez. Así que realmente no ganamos prácticamente nada. Vale, el tasador va a entrar, le va a dar ventaja de cartas, lo va a copiar, le va a dar más ventaja de cartas, nos va a atacar de 3 y habrá que subir este Kikijiki a la mano. Y luego intentar encontrar eh, un contrachizo contra el Kikijiki, ¿no? La buena noticia es que tenemos bastante mana y... Es probable que encontremos... Vale. A ver si no nos contrarresta la esperanza en extinción, porque ha robado... Eh, ha robado dos cartas estas con este tasado de cadáveres. Vale, bien. Puede que encontremos un contrachizo para este Kikiyiki y que aún tengamos alguna opción. Es cierto que le ha sacado mucha ventaja de cartas de esta jugada. Pero no es algo definitivo ni invencible. Vamos a ver qué nos da esta arqueóloga Fallagi. Tenemos otros 6 de maná. Creo que está bien, es un bloqueador. O nos da una carta que queremos. ¡Madre mía, tres islas! Vale, pero puede bloquear ahí. Madre mía, qué desastre, ¿no? Tres islas, pero cuántas... Pero, ¿de cuántas tierras nos hemos descartado ya? <risa> vale, nos mata lo haga parece No se lo vamos a impedir No se lo podemos impedir, de hecho Ojo que puede tener algún counter el rival, eh Nos comemos otros tres de daño, bajamos a diez Hay que contrarrestar ese Kikijiki. Puede tener contrachizo, puede tener dos Kikijikis en mano O tres, o vete a ver. Y le da absolutamente igual, juega tierra y no hace nada. Oye, ¿qué criaturas tenemos en el cementerio nosotros? Nosotros no tenemos ninguna. ¿Y él? Ninguna. Es decir, subirle el trazado de cadáveres a la mano. No serviría de nada. Podríamos hacer ya el Jin arrogante. Y si nos lo va a matar, subirlo a la mano con la otaguara. Pero creo que no es el mejor de los momentos. Ojo que tampoco... Esto solamente sube criaturas o planeswalkers. Ah, encantamientos también. Anda, qué bien. Pero la ventaja la saca. O sea, tener por seguro que va a tener varios removals. Bueno, esto exilia. Pero solamente criatura o planeswalker. Ojito que va pegando de 3 en 3, ¿eh? Nos tenemos que comer yo creo que ese ataque Podríamos haber jugado también el gin Y no hace nada Vale, vamos a, vamos a quitarnos un poquito de presión de encima Le vamos a subir el tasador de cadáveres de, a la mano Y así tenemos un poquito más de, de tiempo Por cierto, el rival se ha gastado antes Esta, esta o a otra tierra, no Ese golpe a la garganta y puede que lo acabe pagando esto pega de 11. Es que nos lo va a matar 100% seguro. Voy a esperar a ver si eh, llega un punto en el que robemos un segundo flujo de conocimiento. Con el cual robaríamos 10 cartas. Ojo que me quedan 27 cartas en el mazo. Vamos a contrarrestar el tasador de cadáveres. No hay criaturas, ¿vale? No hacía nada, pero... <ríe> Tenía que hacerlo. Y fábula del espejos que... Podemos exiliar ya el Kikijiki ese pagando 4 de mana con esto. Se queda el token 2-2 que le va a dar mana extra, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El problema cuál es los... Que otro walker no ha dicho nada. Nuestra única posibilidad... Eh... Qué desastre es que le pidimos sin anticriaturas en mano ¿vale? lo veo poco probable sinceramente él sabe que tenemos solo dos cartas en mano lo mejor que podríamos tener son dos contrahechizos y no tenemos ninguno pero no se lo digáis Shh, no se lo digáis vale no nos lo ha matado a final del turno lo cual es como buena señal la mala noticia es que va a robar dos descartar dos así que bueno descartar dos robar dos para ser más exacto y se descarta ojo dos removals el fin de la hermandad que no mata a mi criatura y el destrizar que tampoco la mataba Juega tierra de turno. Le quedan cuatro cartas en mano. Viendo este fin de la hermandad. Creo que no voy a bloquear a su 2-2 si ataca. No ataca. No me lo puedo creer. Y ahora nos lo mata. En nuestro mantenimiento. Para que gastemos el mana en nuestro turno. Si queréis, si quisiéramos protegerlo. Antes de robar para que no tengamos más cartas en mano. Esto solamente es que no controlas. ¿Vale? ¿Le haces tres daños? ¿De acuerdo? Se va a gastar dos cartas, ¿eh? No tiene hechizos que hagan cuatro daños. O sea, no tiene casi cartas que maten criaturas que aguantan cuatro. ¿Vale? Pues entra. Muy bien, campeón. No tenía nada. Vale, ahora sí tenemos algo, ¿eh? Luego en mi turno... Me tendré que descartar. Es que cuenta, pero pues, si me muero, tenemos 12 islas. Voy a hacerlo en su turno para no tener que descartarme de esas 12 cartas. Y espero que no tenga el rivalaron contra hechizo un hard counter para esto. Tenemos 7 manas adicionales. Vale, perfecto. Vale, no está mal. ahora nos descartamos dos cartas, efectivamente. Nos morimos por mazo. Venga, las dos torres de Rafine no las necesito. Vale, me gusta, me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo. Podemos hacer algo. Me gusta lo que veo porque básicamente es que tenemos de todo. Vale, voy a subir a la mano lo primero el token. Para que no ponga la ficha de tesoro. Y así adivinamos uno. Me quedan en el mazo, ojo, 13 cartas. No digo nada y lo digo todo. ¡Oh! <risa> Obviamente vamos a pagar. Para eso tenemos el maná. Sin copar. Vamos a dejarlo arriba. Vale, no sé por qué ha gastado ese hacer desaparecer. Supongo que porque no tenía tampoco ningún otro uso, ¿no? Vale, hemos ganado la partida. Ganamos, eh. Ganamos porque. wow, No me lo esperaba, eh. Le queda un maná enderezado. Así que voy a hacer. Quizás ese sea el momento del cinco par, ¿verdad? Págame dos extras. Vale. Y creo que le voy a subir el Kikijiki a la mano. Ya sé que no es la bomba. Pero hay que gastar cartas de la mano. Vale. Tenemos un problema y el problema... Es que casi no tenemos formas de ganar. Bueno, esto y el Jin arrogante, ¿no? Voy a poner el token. Voy a poner el Jin Y nos quedan 5 de mana. Que quizás no sean suficientes. Tenemos dos. Tenemos... 4 y 2, 6. 2 disipar. Vale, vamos a dar turno. No voy a, no voy a jugar el. Bueno, espérate, con el Gin Arrogante reducíamos costes. No era tan, tan arriesgado jugar el Gin Arrogante, ¿verdad? Vale, eso, que va a ser disipado. Nos quedan disipar y nos quedan sin copar todavía para contrarrestar cosas. Y creo que hemos ganado. ¡Ay, va! ¡Qué partidazo más buena! De todas maneras, era lo que yo me imaginaba. Este. Aquí me he arriesgado mucho girándome, pero bueno. Este emparejamiento. Me he descartado una tierra. Este emparejamiento, esto crece como la espuma, esto otro también crece. Este emparejamiento sabía que iba a ser un emparjamiento favorable para nosotros, era más que evidente. Me quedan 8, solo 8 cartas en el mazo, eh. <risa> ya puestos, pues, pongo otro token, ¿no? Me da un poquillo de miedo. Vale. No podemos jugar arqueólogas de estas, eh. Lo que sí puedo jugar es un Jin arrogante. Que pega de 18. No podemos jugar arqueólogas porque nos, de, nos dequean tres cartas y nos quedan ocho cartas en el mazo. ¡Victoria! <ríe> ¡Qué buena partida! Ha habido un momento que me he preocupado porque pensé que nos podía llegar a ganar, ¿no? O sea, se ha puesto muy complicada la cosa. Cuando ha juntado el Kikijiki y el tasador de cadáveres en mesa, digo, madre mía, estamos fuera. Es cierto que no había... Criaturas en los cementerios, pero tampoco era una cosa como que me diese mucha confianza, sinceramente, que me pegase de 6 todos los turnos, ¿no? Y que además, en cuanto hubiese criaturas en los cementerios, estuviese sacando ventaja de cartas extra. Pero bueno, eh, no sé si de todas maneras con el tasador todas las veces robó cartas porque jugó un par de ellos y no sé si había criaturas suficientes, pero igualmente. Bueno, contra Monored vas mal, pero ojo, contra otros mazos que no sean Monored... Eh, quizás Mono White O, o sea, cualquier mazo súper agresivo Va a ser un problema Pero como el metajuego En Best of 3 Es mucho más lento Que en Best of 1 Quizás el mazo No sea tan terrible Yo me lo he pasado muy bien me he, Hemos dado un poquito de asco Pero hemos sacado la partida Robándonos el mazo completo Nos han quedado 8 cartas En el mazo Que nos las podríamos haber robado Perfectamente Si hubiésemos querido O habernos de quedar Habernos muerto por mazo Perfectamente Y pegábamos de 6 con esto De 18 con esto otro Así que nada Muy buena partida realmente Me he divertido El rival no pero pero nosotros sí. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!